Vídeo rápido con la última hora de Leo Messi con dos noticias. Empezamos por la primera. El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. Falta muy pocos días para comenzar con un nuevo sueño y la selección argentina se mantiene expectante con Leo Messi. Como líder Fabián Soldini, ex representante del 10, contó algunas intimidades de lo que volvió la pulga cuando se perdió el final del Brasil 2014. Cuando estuve en su casa después de 10 años de no verlo, me dijo Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final. Contra el en brasil no puedo dormir y lo puedo asegurar le da vuelta la cabeza reveló soldini en una charla con infobae el encuentro entre Messi y soldini se había dado después de la final que argentina perdió con chile en la copa américa 2015 es su amor su amor es la selección no es ni el barça ni newell's su amor es la selección su gran amor es la selección me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió todo lo que padeció todo lo que lo mataron acá sobre todo acá si vos sabés de él él para la selección viene lesionado, viene enfermo, viene, viene, agregó Soldini. Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá que se le pueda dar para terminar. Me parece que se lo merece con la carrera que hizo allá arriba, cerró Soldini, quien finalizó su vínculo como representante en 2005 cuando algunas diferencias con el padre de Leo hicieron que tomaran caminos separados. Por tanto, esta sería la confesión de Leo Messi sobre aquel Mundial de 2014 donde Argentina perdió la final contra Alemania. Vamos ahora a seguir hablando de Leo Messi y en concreto de las palabras de su compañero Sergio Ramos sorprendido a la prensa. Los periodistas presentes en la sala de prensa quisieron preguntar al central sevillano por su relación con Leo Messi debido al pasado de ambos jugadores, ya que el andaluz jugaba en el Real Madrid y el argentino en el Barcelona. Es algo que le crea mucha curiosidad a todo el mundo, pero al final somos jugadores que tenemos el mismo objetivo, que es intentar ganarlo todo con el Paris Saint Germain y hacer más grande a este equipo. Queremos ayudarlo dentro de nuestras posibilidades por la experiencia que tenemos. Mi relación con Leo es magnífica y dentro del campo se puede ver. Para ganar se Necesita siempre un buen grupo, buen espíritu y buena alma. Para lograr grandes cosas, hace falta que reine la paz porque el enemigo ya está fuera. Hay que destacar la gran relación que hay entre todos los jugadores. Yo creo que es la mejor manera de acercarse al éxito, añadió el exjugador Merengue. Además, Ramos destacó que el delantero Rosaninos sigue rindiendo al máximo nivel y está completamente centrado de cara al Mundial de Qatar. A cualquiera que le des a elegir entre tener a Messi como rival o en tu equipo, la respuesta es muy rápida y sincera. Yo creo. Creo que Leo sigue rindiendo al máximo nivel. No se debe medir a los jugadores por la edad, sino por el rendimiento. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Para nosotros es un privilegio tenerlo dentro del equipo. De cara al Mundial yo lo veo muy centrado. En su caso yo creo que está muy focalizado en rendir bien, sentenció el jugador del Paris Saint Germain. Por tanto, esta es la opinión de Sergio Ramos sobre Leo Messi.